Deadpool está enviando a todo el mundo un regalo. Pues debes dejar un buen like en este vídeo para averiguar qué es lo que esconde... ¡Familia! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Soy MisterDeneox y os invito a que os pongáis cómodos porque esto empieza ya Antes de nada, en esta intro quiero presentaros a G2A La mejor página web actualmente para comprar juegos online con total fiabilidad Tenéis debajo en la primera línea de la descripción el link para ir a G2A Y podéis echarle un ojo que es totalmente gratis Familia, estamos dando cada día ganadores de skins de la tienda ¿Quieres tú ser uno de los ganadores y poder conseguir una skin gratuita? Pues si lo que quieres es recibir un regalo, lo único que tienes que hacer es lo siguiente Asegúrate de estar bien suscrito al canal y de haber activado la campanita Así que si ahorita le das a ese botón de suscribirse hermano, tú muy probablemente seas el suscriptor uh -huh. 350.000 del canal Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Estoy muy emocionado de poderos presentar el vídeo de hoy. Como bien sabéis, los desafíos de Deadpool van a ser lanzados. Dentro del juego de Fortnite y los desafíos de la semana número 8 están a punto de llegar al juego No estoy seguro de cuándo vais a ver este vídeo pero en el momento que estoy grabándolo todavía no han salido esos desafíos en el juego Probablemente el día que estéis viendo este vídeo ya estarán publicados en el juego oficial Así que chicos no os preocupéis porque eso no es lo importante ahora mismo y es que chicos, algunas filtraciones están hablando de que esta temporada podría volver a ser extendida Tal y como conocemos que ya se extendió la temporada número 1 del juego del capítulo 2 Así que chicos, algunos, algunas filtraciones en algunos foros indican que esta temporada la número 2 podría ser extendida también algunos días o incluso algunas semanas. Pero chicos no os preocupéis porque eso significa que los desafíos de Deadpool también van a ser extendidos. Por lo tanto o bien tardarán más en sacarlos. O en segundo lugar, podrían estar sacando más desafíos todavía Así que ahora lo importante es que tenemos nuevos desafíos que cumplir Nuevas recompensas que recoger Y además tenemos también nuevas pistas acerca de la habitación de Deadpool Y lo que va a estar sucediendo muy muy pronto ¿Quieres averiguarlo? Pues te recomiendo que te quedes durante todo el vídeo Para no perderte ningún detalle Parece ser... Shh, es un secreto, pero... La habitación de Deadpool en la semana número 8 parece que va a estar empezando a inundarse. Y como bien estáis viendo parece que todo, absolutamente todo el agua proviene del de baño que estáis viendo justo aquí en este rincón. Y es que parece ser que la inundación de la habitación secreta de Deadpool... ...tiene un secreto y una relación directa con... ...los bunkers que han aparecido alrededor de la agencia. Efectivamente sí, esos bunkers que cada uno de vosotros ahora mismo os estáis preguntando. Brother, ¿qué cojones hay? Ahí dentro, hermano. Pues bien, chicos, parece que la inundación del evento de Deadpool... ...y la inundación de la habitación secreta de Deadpool... Tienen una relación directamente con esos bunkers. ¡Oh, mama! Eso no lo sabíais, ¿eh? Ahora bien, en la gran recompensa de la semana número 8 de los desafíos de Deadpool... Imagino y quiero saber que todos vosotros, la Neox Army, ya estáis enterados... Y que sabéis que se trata de la skin de Deadpool en el estilo desbloqueable, sin máscara... Con la cara toda quemada Y creo chicos que con esta skin Es el momento perfecto Para deciros que Dentro de la tienda del juego de Fortnite Todos y cada uno de vosotros Podéis apoyarme y podéis apoyar A la familia con el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Si lo hacéis quiero que comentéis Debajo en la sección de los comentarios Yo uso tu código Os voy a estar dando corazón a, a todos Y cada uno de vosotros Si de verdad de corazón lo utilizáis y apoyáis a la Neox Army Gracias a Epic Games por hacernos Partners oficiales del Programa de apoyo a un Creador Y gracias a eso podemos hacer los sorteos Que hacemos en cada vídeo Así que chicos, vuestro granito de arena Aporta muchísimo y de verdad Lo aprecio mucho, os prometo que Si hoy ponéis Más de mil personas El código de apoyo a un Creador En la tienda de Fortnite Mister de Neox Os voy a filtrar algo que no ha sido subido a Youtube todavía Es más, mirar, os comento que por mi Instagram y por mi Twitter oficiales Voy a subir una imagen si llegamos a los 1000 apoyos en un día Así que chavales queda en vuestras manos que ahora mismo entréis al juego y pongáis en la tienda código mister de Neox Brothers para apoyar al canal y para salir en mi Instagram y en mi Twitter Ahora vamos a centrarnos hermanos en la semana número 8 de los desafíos de Deadpool Tal y como en todas las semanas ha habido dos desafíos para completar, esta semana número 8 no va a ser diferente y volvemos a tener efectivamente dos desafíos por completar Así que en primer lugar vamos a leer el primero y nos dice que tenemos que encontrar el flotador de Deadpool por algún lugar en concreto que ahora os enseñaré dónde podréis encontrarlo. Y es que muchísimas filtraciones indicaban que realmente este objeto se iba a encontrar Dentro del juego online En el propio yate de Deadpool Es más, en este propio canal Ya lo dijimos, es más, dijimos que ese iba a ser el regalo Y parece ser que no nos equivocábamos Pero chicos, parece ser que no es realmente esa la ubicación que debemos buscar para encontrar el flotador Sino que como bien sabéis, hasta ahora Todos y cada uno de esos objetos se han encontrado por el lobby del Battle Royale Así que, volvamos otra vez a la sala del Battle Royale Así que nos vamos directamente a la sala de los agentes dentro del pase de batalla Una vez dentro deberemos escoger la agente Sky Espero que realmente justo se encuentre aquí el nuevo desafío por completar Ya que os he dicho y os he comentado que en este momento no está disponible todavía el desafío pero probablemente cuando estéis viendo este vídeo ya estará disponible. En el caso de que todavía no esté disponible, no os preocupéis porque en esta sala se va a encontrar el desafío 100% seguro. Todo lo que tenemos que hacer en ese primer desafío es simplemente encontrar el flotador en caso de que solo sea uno. Si son dos, pues, deberemos buscar los dos. Pero chicos nos dirigimos hacia el juego online porque hay un segundo desafío que cumplir y se trata después de haber cogido los flotadores desbloquearemos el siguiente desafío de la semana que se trata de bailar en la fiesta del yate de Deadpool. Obviamente que todos ya sabéis dónde se encuentra el yate de Deadpool Y no tiene absolutamente ningún misterio Así que chicos para completar este desafío Simplemente deberéis caer en el nuevo yate de Deadpool Introduciros dentro de la pista de baile Y ahí deberéis activar uno de los bailes O movimientos de vuestro personaje Una vez hecho eso Ya estará completado Todos y cada uno de los desafíos De la semana número 8 De los desafíos del tito Deadpool Así que oh mamá! El estilo desbloqueable de la skin de Deadpool sin máscara ya os estará perteneciendo a vuestro inventario. Ahora bien, ha llegado el momento de pensar lo que podría estar sucediendo después de esta semana, ya que... No acaba aquí la temporada, ni los desafíos, ni mucho menos. Y es que ha aparecido esta filtración que vais a ver a continuación en uno de los juegos en el dispositivo móvil. Esto significa que alguna persona jugando en su móvil le apareció este mensaje en una versión antigua del de juego de Fortnite, donde le pone que los desafíos de Deadpool van a ser extendidos hasta 37 días. Uh, Eso son muchos días, hermano Así que esta nueva extensión acerca de los desafíos y las semanas de Deadpool nos, tra nos transmite diferente información que es muy importante y muy relevante para todos En primer lugar, nos está diciendo que vamos a tener un total de 5 a 6 semanas más todavía de las que nosotros pensábamos dentro de los desafíos de Deadpool. Por lo que indirectamente significa que vamos a tener 5 o 6 recompensas gratuitas. Para todos los que podamos hacer los desafíos de Deadpool. Brother, de verdad que hay mucho de lo que nosotros estamos esperando para esos desafíos. Es que realmente pensar que hay muchísimos regalos que nos gustaría ver... En estos desafíos de Deadpool pronto en el juego Además de que, como bien sabéis, muchos de esos regalos y recompensas fueron filtrados en los propios archivos del juego Como bien sabéis chicos, a Epic Games lo normal es que no le guste que se filtren cosas o cosméticos que hayan creado ellos ...para que finalmente no salgan a la luz, ¿verdad? Es decir, cuando ellos crean una skin... ...normalmente acaba saliendo filtrada... ...y al 100% de las veces acaba saliendo dentro del juego. Así que indirectamente ese dato nos da a entender que todo lo que ha sido filtrado de Deadpool dentro del juego va a ser exponencialmente alta la probabilidad de que acabe saliendo realmente dentro del juego. Así que eso es una muy muy buena noticia para todos nosotros, ya que tenemos varios artículos. Que hemos encontrado en esos archivos del juego Como bien os comentaba antes La habitación de Deadpool tiene algo que ver con los bunkers Ya que parece ser que la historia ha querido meter a Deadpool En la historia del tiempo de esta temporada Con su pequeña habitación inundada Indirectamente algo sucede aquí también en la agencia Y es que os puedo decir que parece ser el motivo por el cual la habitación de Deadpool se está inundando Tenéis aquí la razón del por qué eso está sucediendo Y es que todas esas cosas parece que son parte del búnker del Doomsday del juicio final Y es que justo cuando fueron añadidos Estos bunkers al juego de Fortnite La habitación de Deadpool Empezó a inundarse Dejarme ver antes de finalizar el vídeo De qué equipo sois vosotros ¿Y qué skin de Deadpool cogeríais en el caso de que pudiéramos escoger si queremos la skin de Deadpool también en versión Espectro o en versión Sombra? No os voy a revelar de qué equipo soy yo, pero en el comentario fijado de este vídeo daré una pequeña pista. Así que chicos, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí durante todo el rato, hasta los que habéis llegado ahora aquí al final... Os deseo que paséis un muy buen día y que sepáis que os quiero muchísimo a todos por aguantarme un día más. Chicos, os recuerdo que si todavía no formáis parte de la familia, os podéis suscribir, que es totalmente gratis. Hoy es gratis, hermano. Mañana quizás no, tío. Y podéis seguirme en mis redes sociales. Las tenéis todas debajo en la descripción. Un besito a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!